Personalmente como persona, para la redundancia, creo que el estudio, la formación, te hace ser mejor persona en la vida y te abres puertas en la vida. No sé, creo que con eso con eso como persona. Y, pero es que estoy convencido que es que en mi caso creo que coincide como profesional. Yo siempre digo a mis alumnos, que el hecho de estudiar y que ir ascendiendo ¿no? en esa escala, por decirlo de alguna forma, de, de los estudios, cada vez que subimos un peldaño, nos estamos abriendo una puerta nueva. Cuanto más peldaños subamos, pues mayor será una, más, más serán las puertas por las que podamos tirar, por las que podamos salir. Creo que es fundamental. Y después también creo que como en el desarrollo personal como persona, pues también me parece que los estudios... Eso la base, es una pieza clave y fundamental, sin la cual, no digo que no seríamos personas, porque personas somos, pero no estaríamos desarrollados como tal.